Hola amigas y amigos del Rincón .com, y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy he creado este video tutorial en el cual les explicaré cómo gestionar fuentes en el sistema operativo Windows. En este caso estoy utilizando la versión número 10 de este fabuloso sistema operativo. En un video tutorial anterior explicaba cómo gestionar fuentes utilizando el sistema macos de apple les, les contaba que les recomiendo mucho esta página que se llama dafont.com la cual tiene un amplio portafolio de fuentes en su mayoría gratuitas las cuales pueden buscar por orden alfabético o para o por características gráficas de de las fuentes vamos a buscar cualquier fuente supongamos que queremos instalar esta que dice sandbrush y simplemente le doy a descargar acá en el botón que está en la, parte en la parte derecha y automáticamente la fuente me baja en formato comprimido .zip lo abrimos y para instalarla simplemente abrimos la fuente ahí está es un demo y le vamos a decir instalar esperamos que completa la operación de instalación cerramos la fuente si quieren pueden cerrar el archivo comprimido y nos vamos a nuestro programa de diseño de preferencia en este caso adobe illustrator y la vamos a buscar y ahí está Sandbrush demo como ven eh, instalar o gestionar fuentes en en Windows es bastante fácil. Si yo quisiera desinstalar una fuente, ¿cómo lo hago? Simplemente busco en mi disco local C, carpeta Windows donde está el sistema operativo y la carpeta Fonts. En este caso voy a buscar esta fuente que he bajado, Sunbrush, y para desinstalarla simplemente le doy clic derecho y le doy eliminar y ahí me la elimina para verificar me devuelvo a illustrator y ahí está me la está pidiendo como ven es muy sencillo ahora la otra manera para instalar fuentes como se hace voy a descargar esta otra chela clean voy a abrir el archivo comprimido y simplemente abro la carpeta de las fuentes, abro el el, el archivo comprimido y la arrastro a, a la carpeta fonts que está en, en la carpeta windows de nuestro sistema operativo, ahí está y automáticamente queda instalada, la vamos a buscar desde acá, desde el listado Y ahí está instalada la fuente. Como ven es rápido, sencillo, sin complicaciones. Bueno amigas y amigos del Rincón espero que este video tutorial haya sido de su ayuda y por favor no olviden compartir, comenten, pregunten y hasta la próxima. Un abrazo y chao.